Gracias chicos Ha llegado el momento Llegó el El número uno de los más peques El Rockstar Infantil le llaman Está con nosotros Topa Hola, amigo. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola. Buenos días Y feliz día De verdad, feliz día sí. para ustedes Y para todos los periodistas Porque de verdad para los artistas, son muy importantes, porque sin ustedes nosotros no tenemos la comunicación. Y de verdad, les agradecemos siempre por estar cerquita. Feliz día para todos. Muchísimas gracias, gracias Topa, querido. Bueno, para nosotros siempre un placer sí. charlar con artistas, difundir sus espectáculos. Eh, y la verdad que qué hermoso saber que muy pronto vas a estar visitando la provincia de Mendoza. Ya, falta nada. El 26 de junio, el domingo 26 de junio, vamos a estar con tu primer concierto. Este show que estrené hace muy poquitito y estoy de gira por todo el Gran Buenos Aires, por Latinoamérica y por, también por, por todo el país. Así que en breve le toca a la ciudad de Mendoza, una ciudad que amo, eh, así que vamos a estar en el Teatro Plaza. Un teatro maravilloso que amo y que se agregó una función porque se agotaron la primera. ¡Qué así bueno eso! De las 15.30. Así que se agotó y pusimos una más a las 6 de la tarde y me da una alegría enorme poder llevar un poco de alegría de amor a todas las familias después de estos casi tres años que estuvimos con la pandemia, donde no nos pudimos ver donde realmente es necesaria la conexión con la familia y llevar o sea, amor fue. y alegría, así que preparé un show para que se diviertan para que canten, para que se emocionen con todos los hits de Topa con todos. qué lindo, me encanta y me gusta mucho el concepto que has pensado para este show Topa porque sin dudas va a ser el primer concierto de muchos de los pequeños que estén ahí porque claro, con dos, tres añitos quizás nunca han tenido la experiencia de ver una puesta en escena en vivo, las luces la música, los bailarines entonces va a ser una experiencia que los va a marcar a fuego sin dudas a todos esos pequeños totalmente, tiene que ver con eso que decís no cuando lo pensé, vos sabés que yo había pensado en otro espectáculo y de, de repente empecé a sentir que, claro era la primera vez que me iban a ver, cambié todo el show todo el show, no sabés qué contenta la producción porque cambié todo eh, nada, es hermoso y tiene que ver con eso, con el primer concierto de los más chiquitos el primer concierto que disfruta la familia con el tesoro más hermoso, entonces me preocupé por hacer un show donde lo disfruten todos, mamás, papás, los abuelos, los tíos los hermanos, los que crecieron conmigo, los que ya están más grandes, la verdad que es un recorrido por toda mi carrera musical donde cantamos las canciones, los hits de Junior Express, los hits que hacíamos de Topa y Muni, las Amo. canciones que yo hacía antes también como El sapo Pepe, La gallina turuleca, armamos un show hermoso para todos, no sabes lo que lo van a disfrutar. Me encanta ¿cuánto te lleva a vos a ejecutar este tipo de show? Porque obviamente me imagino que estás craneando junto a tu equipo de producción todas las ideas y cuando llega ese punto en que dices bueno, me siento conforme con lo que vamos a brindar, siento que este es el show que se merecen los chicos. Bueno te cuento, empecé en noviembre del año pasado a crearlo y empezamos con todo, el show se llamaba listos para viajar el primero, pero en enero empecé a sentir otra cosa así que lo cambié absolutamente todo como te contaba y cambié canciones a que habían dos, entonces empecé a agregar no no no pero si hago esta carrera musical tengo que meter canciones que yo hacía con Topa y Muni. entonces tengo que los productores musicales también <risas> empezando a cambiar canciones, haciendo de todo, pero yo me conecto mucho con lo que voy sintiendo, con lo que me pasa a mí y con lo que le pasa al público y te digo que no te das una idea, la gente, lo pueden ver en mis redes sociales lo que me van compartiendo yo reposteo absolutamente todo lo que me comparten porque creo que nada mejor que el resultado de lo que va diciendo los papás, los abuelos para que se vayan contagiando de esto, no que, que tiene que ver con, con el amor de la familia, con el compartir con algo que realmente extrañamos no con el estar juntos, con llevarnos algo en el corazón, porque el primer concierto queda marcado para siempre, yo recuerdo el mío cuando fui a ver Margarito Tereré, que oh. era muy Chiquitito. Lo recuerdo, pero, o sea, no, solo, no es que solamente lo recuerdo acá, sino que lo recuerdo con el corazón porque mis papás y mis abuelos cuando me llevaron me lo contaron siempre. Entonces es como mantener vivo eso. Uh -huh. Por eso me preocupé mucho para hacer que tu primer concierto sea inolvidable para todos. Claro, Topa, y ahora siendo papá, ¿lo vivís de otra manera? ¿Se ¿Sí ha resignificado esto de trabajar con los niños? ¿Tenés otra perspectiva que te vino a aportar a, a, a tu vida en torno a, a los más chiquitos? Mirá, eso que decís es súper importante. No es que me cambió la perspectiva con los más chiquititos. Con los más chiquititos, yo ya tenía esta conexión que vino conmigo y que la amo y, uh -huh. y que mi hija puede disfrutarme también como papá. Claro, eso y, es el papá más divertido claro, que alguien Podría qué pedir. Tiene. La percepción me cambió donde entiendo mucho más a los papás ahora. Ajá. Entiendo lo que les pasa a ellos. Entiendo a los abuelos el amor que uno transfiere. Es como, mira, el otro día escuché una frase que dije, es esto, claro, es que tu corazón, tu corazón realmente, tu corazón está afuera. Es como tener una parte de tu, de, de tu vida afuera real, entonces la cuidas, la proteges, realmente es el tesoro más hermoso uh -huh. que uno tiene y, y los entiendo, entiendo el amor, el esfuerzo, las horas sin dormir, entiendo todo uh -huh. lo que te pasa, por eso eh, este show también tiene mucho para los papás, porque sí, me igual. pongo en el lugar de papá Seguro. y en la sensibilidad que uno también, que, que, claro. que, que es desbordante. Lo Obvio. que tiene uno como papá Recién dijiste, Topa, que, que ya hay generaciones que han crecido con vos A mí no me gusta ser autorreferencial, pero me gustaría decírtelo Decíselo. Yo veía Topa, o sea, <risa> yo crecí con el peli Jaudina y tengo 24 años Entonces soy de la generación Topa y me gustaría preguntarte amo, en ese te sentido <risa> Te juro, yo era fan de Topa y siempre te quería mandar los dibujos Viste que vos pasabas una dirección para mandarte los dibujos y demás Pero bueno, de Mendoza ya, viste, era como... Malabert, bueno, pero el 26 150, se lo puede dar terminar. Te puedo dar cuando vengas claro. a sacando todos los dibujos que te tengo guardados y que nunca te di. Bueno, de hecho, los llevalos, porque ahora voy a armar una sección de dibujitos que me escriben, porque tengo tantos dibujitos que los voy a empezar a mostrar y a contar en YouTube, porque es tanto el amor que le ponen, para tanto que digo no los quiero tener solamente guardados acá en casa los, claro. los voy a empezar a mostrar, así que va a estar buenísimo que, que me los lleven Preparen dibujitos, que yo me los llevo todos, me todos, encanta. y te cuento algo ya que hablabas de Topa y Muni, sí. yo voy ahora a Mendoza, porque esto ya teníamos armado así pero hace muy poquito, conté la noticia que en Calle Corrientes, solo en Calle Corrientes, Muni se va a sumar a tu primer concierto oh, en Calle bueno, Corrientes así que voy a hacer un bloque de Topa y Muni pero en Buenos Aires, no en, no en Mendoza porque ella es mamá, yo soy papá y estamos con, hay una logística chico que claro, no, es no como antes Topa, Sin dudas. Lo, sabemos que los tiempos cambian, hablamos mucho de los cambios de paradigma, de ayornarse y demás, pero desde tu experiencia con tantos años con los chicos, sentís que la esencia es la misma, sentís que has tenido que mm. ayornar algunas cuestiones o contenidos en los shows. ¿Cómo ves los niños de hoy? Mirá la verdad que eso para mí, que lo, lo que decís es fundamental, yo siempre siempre desde, desde, desde que tengo uso de razón, trato de meter mis fichitas como las voy pudiendo meter, uh -huh. como por ejemplo en mis canciones, en Sé como tú quieras ser que habla de sean libres, elijan lo que quieran, uh -huh. cuando canto arcoíris no solamente hablo de los colores sino que hablo de que uno elija y que el color es el color y que no importa el color que elijan, siempre están mis mensajitos ahí eh, con amor o, o, o lo que tiene que ver con el por que yo te quiero, por ejemplo, esa canción que habla de lo que uno hace, Exacto. no solamente yo te quiero desde desde lo de uno, sino porque yo te quiero hago todo esto para vos, no significa que eso tiene que ser recíproco, porque también hay un montón de cosas dando vuelta con eso, ¿no? El amor es lo que uno da, no solamente lo que recibe, por eso uno tiene que dar mucho amor, y, y si viene, viene y si no viene, no importa, eso lo aprendí durante mi vida, entonces yo trato de meter todos estos mensajitos no en, en mis canciones, pero desde siempre uh -huh. sí hay que acomodarse y hay que desestructurarse en un montón de cosas pero eso vino en mí desde siempre o sea que no es que me, me costó mucho, claro. de hecho mi hija se llama Mitaí y Mitaí cuando apenas lo conté que tiene un, un, un nombre de origen guaraní Mitaí se le dice a los niños a los chicos en, en, en Paraguay o en el norte de nuestro país me decía no, pero te equivocaste Mitaí se le dice a los niños, no, no Mitaí es taí, no importa, se le dice a los niños claro, en genérico. general, no importa el género. Ella es Mitaí y es taí. Claro, me encanta, sí. qué lindo, Topa. Eh, me gustaría saber cómo lo viven los niños cuando van a verte. ¿Se animan a bailar, se animan a pararse de las butacas? ¿Cómo no? Porque por ahí arrancan medio tímidos, claro. imagino, y después de a poquito se van soltando, ¿no? mirá mis redes sociales ahora que subí hace poquitito los videitos lo, lo que es es un una fiesta por eso viste cuando la promo dice vuelve el rockstar de los machos sí. me lo dicen siempre es un concierto para adultos pero con peques no te das una <risa> idea saltan arranco imagínate que hago todos hits arranco con, con lo que llevas dentro de tu corazón que es una canción muy conocida que, que hago en Junior Express uh -huh. sigo con me muevo para aquí que explota y cuando canto la bamba la abuela de los bastones que había llevado. <risa> se juntan todos los problemas en, en el... Show. Ay, me encanta. Es, es alucinante. Mira, ahí tenés, ahí tenés un videito que lo subí, eso es de Memo para aquí. El, ese es, es, es cuando le canto la canción para ser grande a, a los más chiquititos que se lo dedico a mi también, es un momento yeah. hermoso. No sabes lo que es el momento donde están todos con los celulares. Oh, es súper emotivo, emotivo. Y en el último que puse ayer... Sí, el, me encanta la producción en vivo, amo, amo que estén conectados. ¿El, el, último, en el último que has posteado? Video que puse, en el último que posteé, sí. ahí vas a ver cómo está, cómo termina todo el teatro, Mira cómo terminan Ay, todos ahí y cómo empieza, porque así también están todos, bailan, cantan, saltan, Este es una locura de amor. Y me da mucho placer poder llevar un espectáculo de primera línea también a Mendoza. De verdad que es un esfuerzo enorme hoy poder girar también después Seguro. de tres años donde la pandemia. Parece la pandemia un recital de niños sí, sí. ¿eh? <risa> no te digo que es el Coldplay, pero vamos por ahí. Para ¿Estás ahí, Estás ahí. Claro. Qué hermosa experiencia para Divino. los peques, me encanta. Topa, me gustaría que, bueno, ya que te tenemos acá con nosotros, hagas vos la invitación a todos los que nos están viendo y recordemos dónde, cuándo, a qué hora y cómo conseguir ya mismo esas entradas. Bueno, vamos a estar el 26 de junio con dos funciones, dos funciones mm. una se agregó ahora, a la primera ya casi no hay lugar, así que apúrense a buscar su lugar para la, la, de, la de las 18 horas, eh, las entradas son por entrada web y si no se acuerdan entrenatopa.com.ar en el Teatro Plaza, un teatro maravilloso que tienen ustedes ¿no? la vamos a pasar increíble, acuérdense que mm, los momentos que uno vive son los que uno se llevan así que eh, los espero para pasar un momento hermoso en familia disfrutando de, de la música disfrutando de los más chiquitos y, y, y nada, todo, todo está hecho con amor, van a ver la producción que llevo con unos actores espectaculares bailarines, miren yo les cuento, va a estar Hugo Rodríguez que Ajá. todo el mundo lo conoce porque hacía de Rulo Carlos así Ajá. que lo aman, cuando sale escena lo adoran, va a estar Ferbera, va a estar Cami Martínez y Flor Licerre acompañándome y no sé una idea lo divino que es la dirección fue de Emiliano Dionisi que es un director espectacular y un dramaturgo que tiene miles de premios y las coreografías son de Gustavo Carrizo, uno de los coreógrafos más importantes sí, que claro. tenemos en nuestro país así que es un lujo la apuesta que tenemos excelente Topa qué lindo se viene con todo entonces a no perdérselo Topa tu primer concierto en la provincia de Mendoza Topa gracias por esta entrevista, vos, te mandamos un beso grande te quiero decir algo a vos Sí. yo también te voy a esperar a vos porque cuando Ay, cante las canciones clarita. de Topa y Muni sí. yo te quiero ver bailar y, ¿te acordás de? <ríe> suban al avión que vamos a despegar ¿te acordás dale, de sí. <ríe> dale dale <ríe> no Topa yo voy a estar en primera fila ¿eh? me voy a poner la vincha de Topa. Te lo pido por favor, ahí te <ríe> espero, a mis fans de siempre Te quiero, sos hermoso Topa Gracias, te mando un beso gigante gracias, gracias. Chau, topa, gracias. chau, chau me No, en serio, me chicos, yo lo veía en Play How Disney Lo quiero un montón, a un Topa, genio, topa. <ríe> Qué divino, ahí tenemos La imagen en pantalla, Topa Tu primer concierto, claro Un artista que ha conquistado generaciones enteras o sea, Lleva más de 15 años ¿no? En la televisión, en lo que ha sido Play How Disney Todos los programas de Disney Channel, llevando sus ojos a los teatros Así que no perdérselo Yo cuando era chiquita no tuve la oportunidad de ir a verlo Así que me parece que me toca ahora. Es ahora, Clary, el momento. Es mi momento. Aparte te dijo que te espera. Tienes que estar ahí. Sí. Cantando. A mí también, lo de un abrazo, sí, sí, sí. todo para todo. El vino, me encanta.